Apúntate con chumbo a nuestras promos de verano ¡Ofertas al límite! Los días impares de la última semana de cada mes 70% de descuento en la 57 séptima unidad de todos los productos seleccionados marca Choronga Aprovecha 2 por 1 en salchichas senegalesas pack de 29 centímetros Colchón inflable para quedarte a dormir por el toque de queda en 3 cuotas de 1.275,99 Dióxido de cloro marca Canosa solo 66,66 ,66. Además, con la tarjeta Beto, llévate una parrilla y poner a hacer bifes, asados, omelets y un montón de cosas ricas para disfrutar cuidándote Polenta tío Beto, a solo 355 ,38, con la que también podés ganar exclusivos viajes increíbles paquete de galletitas surtidos a mil viales a solo 170,99 y para los meses que vienen sumate a la promo Rebrote 3 palets de papel higiénico más 6 bidones de alcohol en gel a solo 43,539 y con la compra de dos tablas de surf participas por exclusivos pasajes a Brasil con repatriación inmediata y 15 minutos de fama y para los más chicos aprovecha los muñequitos exclusivos toma del Capitolio ¡Sí! Vení este verano a Chumbo y contagiate de la fiebre por nuestros precios que está que arde ¡Chumbo te saca más!